Estamos aquí en Sorbo 60 o 90. 60. Uh. Rey Kuno, T-Capital. Y pues les vamos a... Estamos poniéndonos de acuerdo para explicarles cuál va a ser la dinámica del T-Capital contra Rey Kuno, que todos están ahí preguntando y a la expectativa de... Una batalla, cabrón. <risa> es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que primero vamos a ir a buscar discos. Vamos a ir a, a hacer un poquito de digging y pues a ver a quién nos tocan los chidos y a quién no. <risa> <risa> <risa> Estamos aquí en Valderas ligueando para ver qué va a pasar en esa batalla. Estamos topando cosas chidas, ¿no? Bastante bien. Fania, Oscar de León, el cruel hombre araña. Chula el Mira, hasta los pinches boys. Me gustaron muy, bien, muy Yo aquí puse enfrente como los de, como de cumbia neoyorquina y así, güey. Ahorita vemos qué pedo. Está cerrado, ¿qué tiene? Los dos de Stevie. Ah, ya dijo ya este. El es de Marimbas. Otro. Es el que te pasó esto, Daniel, ¿no? Pues ya estamos de regreso del de primer digging que fuimos a hacer aquí con Rake y te capital pues hoy fuimos a Dillear a sacar unos viniles para que sí. hagan su rutina. ¿Todavía sí. no les vamos a contar? ¿no? no, no, hasta la siguiente, ¿no? vamos a hacer tres cápsulas, lo único que les vamos a decir es que van a hacer tres rounds, en donde pues van a estar demostrando habilidades y pues encontramos cosas buenas, ¿no? Hoy sí. nos fuimos a Dillear a Valderas. Si, sí, no, cuatro semanas, ¿para dónde vamos? Yo creo que vamos a ir a Revancha, ¿no? Sí, a Revancha o también hay una ahí en mesones, si tienen alguna Me propuesta pues estaría chido que lo pusieran ahí en los comentarios sí. entonces estén al pendiente, vamos a estar subiendo en tres cápsulas, una para cada round en la siguiente les vamos a explicar ya incluso visualmente tal vez ahí en y unas tornas, lo que van a estar haciendo en el solo Hits 3 Break.